...en directo desde Murcia... ...luchando por unas pensiones dignas... ...la coordinadora... ...estatal por la defensa del sistema público de pensiones... ...los yayoflautas de Murcia... ...los yayoflautas... ...de Murcia... ...en Murcia... ...en Murcia se lucha... ...por los derechos... ...de todas las personas... ...todos los días... ...y días como este, varias veces... ...ahora estamos con las pensiones... ...luego, para que Murcia no la apartan con un muro... ...fijaos, estamos en este momento en la calle... ...conocida Calle Correos... ...esta calle que tiene cinco nombres, pero... ...que en Murcia se conoce como la Calle Correos... ...la manifestación ha tenido su comienzo... ...en el Instituto Nacional de la Seguridad Social... En, el, ...en la avenida Afonso X el Sabio... ...junto a la Plaza Circular... ...a las 8 de la tarde... ...a las 8 de la tarde... ...y concluye... ...frente al... ...ayuntamiento de Murcia... ...aquí... ...en la... ...frente a la delegación, me confirma la delegación... ...aquí... ...al volver esta esquina... ...estamos en la parte final de la manifestación por unas pensiones dignas para hoy, unas pensiones dignas para mañana, para ti, para mí, para todas las personas. Mañana están convocadas manifestaciones en toda España, El 26 de mayo. En este caso, Murcia se ha adelantado un día a estas manifestaciones. ...vamos a preguntar aquí a quienes están... ...buenas... A ver, para toda la gente que nos está viendo... ...en Murcia, que nos está viendo en España... ...bueno, vamos para dos... ...¿qué estamos reivindicando hoy? ¿Qué estáis reivindicando hoy? Hoy reivindicamos como otros días... que ...tener unas pensiones dignas... ...sobre todo para las personas que tienen unas pensiones muy bajas... ...de 300, 400, 500, 600 euros... una vergüenza... ...y lo que el gobierno dice que ha mejorado, que ha subido... ...eso es una mentira, una falacia... ...ya veremos si lo hacen, es solo para dos años... ...y la plataforma de las pensiones exigimos mucho más... ...exigimos un salario, una pensión mínima de mil euros... ...exigimos que se elimine el factor de sostenibilidad... ...en fin, eh, tenemos unas reivindicaciones muy amplias. Es decir, que no ha convencido... Esa marcha atrás que ha hecho el gobierno, que decía en un principio que no había dinero para las pensiones, luego parece ser que había un pellizco para hoy a costa de quitarlo del futuro, y eso no ha convencido. A costa de unos teóricos impuestos que van a poner algunas empresas, ya veremos si es verdad, si no, pero es una subida mínima que no soluciona el problema que es a largo plazo. Muy bien, ¿tu nombre? Rafa, Rafael. Rafael, muchas gracias. aquí estamos llegando a este final de la manifestación. Aquí, fijaos, otro día más, ¿eh? No es el primero, seguramente no será el último en el que Murcia se movilice para luchar por unas pensiones dignas. Hoy, unas pensiones dignas mañana y unas pensiones dignas en el futuro. Pues ahora... ¿sí? ...estamos ya llegando... ...a la avenida... ...ahí, ahí, ahora pues... ...¿sí? ...venga... ...estamos llegando ya a la avenida del y ...aquí a la delegación... ...de... ...el gobierno... ...numerosos manifestantes... ...luchando... Otro día más. ¿eh? Esto tampoco es fácil, no es como la lucha de las vías, que es diariamente visible, porque eh, la coordinadora estatal de pensiones pues, está llevando a cabo protestas todas las semanas en todas las ciudades, o sea, en muchísimas ciudades de España, y no es un trabajo que se haga a ratos, ¿no? Tiene muchísimo mérito el estar constantemente. ...reivindicando unas pensiones dignas... ...para todas las personas... ...voten lo que voten... ...incluso aunque no voten... ...aquí ahora, fijaos... ...nos encontramos ya... ...llegando a la delegación... ...y aquí tenemos... ...a toda la gente... ...que está llegando... ...con sus diferentes pancartas... ...aquí también Izquierda Unida... ...por unas pensiones dignas, es nuestro derecho... Eh, ...Ignacio, que no se pierde una... ...Ignacio, también por las pensiones hoy, o, otra vez... ...si soy pensionista, si yo... ...si quiebra el sistema público de pensiones... ...me tengo que, que ir a comer chinas del río... ...así que me interesa defenderlo... ...sí, porque además la de este río... ...tampoco es que tenga que estar muy comestible... <risa> ...tendré que irme a la comarca del noroeste allí... ...por lo menos, por lo menos... Sí, por lo menos <risa> ...claro... ...venga, pues ahí, otro luchador... ...grande Ignacio siempre... ...Joaquín también, madre mía... ...otro luchador aquí... ...Rosa también... ...bueno, mucha gente conocida... ...Cristóbal... ...Fernando... ...esto es un flashback... ...gente que saca fuerza... ...no para luchar de una cosa... ...Fernando... ...todos los días las vías... Y, ...y ahora también aquí... ...luchando para las pensiones... ...claro que sí, hay que defender... ...los derechos de los pensionistas... ...que no le hayan subido apenas... ...sus pensiones... ...y como es lógico de aquí... ...todos los días a las vías... ...de aquí no iremos a las vías... ...cuando terminemos aquí... Ay, mío. ...muchos vecinos de ahí de Santiago del Mayor que defienda esta causa y la claro, de solidarizarse. Está, está, está claro que esto es algo transversal, no es simplemente una injusticia, sino que quien comete una injusticia está cometiendo más de una. Sí es, sí es transversal, desde luego al final te das cuenta que la injusticia, somos muchos los afectados por ella, tanto en nuestro barrio como las pensiones, nos unimos por las mismas causas. Muy bien Fernando, pues nos seguimos viendo. Aquí también, gente de Jumilla. Jumilla por nuestras pensiones públicas y dignas, gente que ha venido de Jumilla, aquí tenemos también del colectivo No Más Precariedad, luego pensiones públicas dignas, pensiones blindadas, gente que ha venido también desde Molina de Segura, ...a ver, vamos, vamos a preguntar... ...buenas, ¿qué estáis reivindicando esta tarde aquí? Hombre, pues la subida de las pensiones... ¿Y venís desde Molina Segura? Sí... ...las la veces que, las la veces que haga falta... ...venga, vamos, que nos vamos a, a situar en círculo... ...para, seguramente habrá la, la lectura de un manifiesto... ...y aquí, se están situando en este momento... ...en un círculo... ...todas las pancartas... ...todas las cabeceras... ...gente también... flautas de Lorca... ...que nuevamente... ...han venido... ...Molina de Segura... ...en defensa del sistema público de pensiones... ...mayores de Podemos... ...ahí también tenemos... ...Partido Comunista... ...jumilla, luego pues la pancarta principal, la cabecera principal... ...que es de quienes convocan esta, manif esta manifestación a nivel estatal... ...que es la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones... ...y aquí en Murcia también pues los Yayoflautas, ¿no? que son colectivos de lo más activo... ...también están aquí los de Izquierda Unida, Grupo de Izquierda Unida... ...en el que se encuentran Cambiemos Murcia... ...gente Cambiemos Murcia... ...y del colectivo No Más Precariedad... ...esto como veis es algo que hay gente de todas partes... ...porque al final las pensiones... ...es algo que nos afecta a todas las personas... ...voten lo que voten... ...porque comer, vivir, respirar... ...no sabe de ideología política... ...no sabe de ideología política... ...y aquí está finalizando la manifestación... ...y nos encontramos frente a la delegación del gobierno aquí en Murcia... ...Murcia imparable... Impresionante, Murcia, insisto, más de ocho meses de protestas diarias porque están partiendo de la ciudad y aún así la gente saca tiempo, fuerza para luchar por unas pensiones dignas hoy y otros días por la sanidad pública y la educación pública. Murcia, Murcia lleva más de ocho meses seguido a la calle, por más de un motivo, por más de un motivo ya que despierte España entera como ha despertado Murcia necesidad de seguir a reivindicar nuestras pensiones nuestras pensiones aunque nos quieran hacer creer que se están salvando no es verdad nuestras pensiones siguen en peligro como el primer día nos pide que nos van a subir, que aún no se ha consolidado. Está hablando Andrés, de los Flautas, Murcia. El IPC para el año que viene y el factor de sostenibilidad se deroga cuatro años. Eso es el chocolate del loro, eso es pan para hoy y hambre para mañana. No estamos de acuerdo con eso, vamos a estar en las calles el tiempo que sea necesario hasta que se cumpla nuestra tabla reivindicativa, que nuestra tabla reivindicativa es muy extensa y pedimos muchas más cosas que todo eso. No estamos de acuerdo con eso, no queremos el 025, pero tampoco queremos el 1,6, porque no está consolidado. Por lo tanto, compañeros y compañeras, muchas gracias por haber estado aquí en, agradecernos compañía, haber estado todos juntos y nos volveremos a ver en la calle. Ahora van a leer el manifiesto José Luis y José Luis. hacia atrás hemos podido contemplar lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados. Una de las ocasiones más importantes para representarnos se convirtió en un erial de parlamentarios, salpicados aquí y allá por el aforo, claramente desinteresados por la situación del país y de sus ciudadanos. Lo que decimos es que algo tan importante para más de nueve millones de españoles y españolas, eh, sin contar las personas que dependen de estas pensiones para sobrevivir, eh, nos llevaría a duplicar la cifra incluso más. Eh, no se ha demostrado, se ha demostrado que no somos un mero trámite, eh, no somos un mero trámite, eh, merecemos respeto, eh, atención y esfuerzo. Al Partido Popular le decimos que, aun con estos intentos de guiño, eh, Decirle que no sabemos todos los trucos y engaños que ese oficio conlleva y somos unos expertos en ver más allá de los representados. A Ciudadanos que para hacer méritos lo único que hizo fue añadir las gracias del Partido Popular sin tener en ningún momento ningún eh, proyecto ni proposición a la salvaguarda a nuestro sistema de seguridad social, ni uno. Al PNV eh, que gracias a la presión de la ciudadanía en las calles han conseguido una partida presupuestaria por valor de la subida del IPC, de neto de las pensiones, Llamar la libertad de un nuevo preámbulo para el nuevo estatuto de autonomía vasco. En ambos casos tendrá que rendir cuentas ante el pueblo vasco. Entonces, la pregunta en el Congreso de los Diputados es para resolver los problemas de la ciudadanía o para negociar y mercantilizar con nuestros problemas. Nos hemos quedado con una escenificación de un burgo engaño con promesas vacías pues la subida del 3% para pensiones mínimas nos, no nos quita de la miseria más absoluta. Todas las demás subidas por debajo del IPC siguen sumando pérdida de poder adquisitivo que se sufre desde el 2011. El 90% de las viudas no van a ver mejoradas sus pensiones y la famosa excepción del IRPF no está. Ninguna de las medidas además se prorrogarán más allá de diciembre del 18. Así que no sirven para solucionar el problema del sistema público de pensiones. Y, por supuesto, la de millones de pensionistas, ni mujeres, ni desempleados, ni enfermos. Como ni nos han representado, ni nos representan, vamos a seguir luchando fuera de los escenarios. En el verdadero escenario de la realidad que es la calle. Para defender nuestros derechos, para rescatar de estos malos actores nuestro protagonismo en la vida y en la sociedad y para ocupar en la escena el lugar que nos corresponde. Somos más y más numerosas y numerosos. Tenemos suficiente sabiduría para saber todos nuestros, todos nuestros trucos y no vamos a elegirnos nuevamente para subir al escenario. Seamos la gente de la calle la que decidamos quiénes nos deben gobernar, quiénes nos deben representar. Si queremos tener pensiones dignas mañana, las tenemos que defender hoy por unas pensiones dignas.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 Pero yo llevo ya dos veces aquí y aquí falta gente. Ahí en el País Bajo están saliendo casi cuatro millones de personas. Y aquí no nos tenemos que callar, hay que dar la voz, hay que correr la voz por ahí. Y quiero pedirle muchas gracias a la Plataforma Personista Comilla, que soy yo, y un aplauso para todas las plataformas. Muchas gracias. Han venido desde Jumilla, hay también ya yo flautas desde Lorca, yo flautas de Murcia, y no es la primera vez que viene a manifestarse por unas pensiones dignas desde otros lugares de la región de Murcia. No es la primera vez y tampoco será la última, porque la lucha continuará hasta que lo logren. ...hasta que logre no dejar el futuro hipotecado... Días a todas ...en manos de los intereses políticos. En, en primer lugar, tenemos que tener presente... ...como fue antes y como debe de ser ahora... ...de que la lucha está en la calle... ...de que todos los derechos de los trabajadores y de las pensiones se consiguieron con la movilización y, que, y con la acción. También les quiero decir una cosa, que posiblemente hay un partido eh, que en el 2011 eh, hizo una reforma de las pensiones y que ahora eh, tiene la cara dura de sacar... Sus pancartas, sus pancartas y sus, y sus, banderas. sus banderas, y porque a estos, estos también les tenemos que pasar factura, pasar, por porque este también, también junto, junto al Partido Popular, Popular eh, le ha quitado, ha quitado casi el 60% por ciento de, los de los derechos de los trabajadores. trabajadores. Yo, Yo digo que estamos luchando por, por las pensiones. pensiones, pero no como se dice que las pensiones, pensiones pueden ser interclasistas, interclasistas. Nuestras pensiones, pensiones son las de la, de la clase, clase obrera. Los que si estamos, estamos aquí somos clase obrera los y orgullosos Rosario de ser de la clase obrera. La los los... La la... pensionistas tenemos una vez más que... Eh, que, que movilizarnos, que, que movilizarnos, no nos pongan, que pongan, pongan el chocolate del loro, porque por ahora hay... Que, que precisamente, precisamente podrán pactar, ¿eh? pero hay que, que, que coger y decirles se, se ha acabado ya, se, se ha acabado, acabado el cuento, cuento. Coger, coger a los, los sindicatos, sindicatos, a los sindicatos, los sindicatos de, de clase, clase de, eh, y, y, y, y, si, si es, es posible, promulgar, promulgar una, una huelga, huelga general, huelga general una, huelga una huelga general que nos lleve hasta la victoria, victoria. porque yo, yo los digo, yo los digo luchar. Fracasar, volver a luchar, volver a fracasar. Y así hasta la victoria, compañeros y compañeras. Un saludo a todos. Pues aquí... Mucha gente de la que estamos aquí. Estamos saliendo en la Nueve y cuarto. Vamos a ver, Antonio.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 ...para poder tener pensiones dignas... ...en una ciudad sin muros. Sí, vamos a ver si... ...vamos a preguntar por aquí... ...mira... ...buenas... ...a ver, una preguntica... ...no, tú no, que ya sé yo que tiene la garganta... ...María José, ¿no? Eh, eh digo, no se me olvida... Eh, que... ...a ver... ...oye, una pregunta... Que estás por aquí. A ver, madre mía, ¿qué mezcla, qué mezcla me llevas? ¿No? De soterramiento y ya flauta. Esto es una cosa, el futuro. Sí. ¿Qué, ¿Qué haces aquí? ¿Con quién has venido? A ver. Pues con mi abuelo y mi abuela. Estoy, y sí. abuela. Estoy luchando contra contra las pensiones. Hay, hay pensiones que no llegan a una cuota suficiente está aquí para poder tener unas pensiones dignas, tu abuelo, tu abuela y tú en un futuro? Sí. Muy bien. ¿Es tu, es, es tu nieto? Maracosero? ¿Dónde está tu abuela? Mi, mi abuela es... Ah, es verdad, es verdad, que ya el otro día también estaba por aquí. Sí, es mi sí tu abuela sí, sí. Es, mi, es... Mi abuela Andrés Mora. Ah, tu, a, tu abuelo es Andrés Mora. Muy bien, que... ...está por aquí haciendo un, un gran trabajo, ¿eh? Entonces de tal palo, ...claro, qué? no me extraña, claro, tú tienes... ...tienes un abuelo muy reivindicativo, ¿eh? Sí. Ahí tienes un buen ejemplo, ¿eh? Un luchador aquí de Murcia, un grandísimo ejemplo tu abuelo. Sí. ¿Y tu nombre cuál es? Jordi Mora. Jordi Mora, muy bien, ¿y tu nombre? Lola. Lola, oye, pues aquí hay que estar con los yayoflautas... ...y con el soterramiento y luchando por un futuro digno... Porque el futuro es el presente para todos, pero el futuro es más para ti, ¿eh? Es más para ti, Jordi. Muy bien. Muchas gracias por entrevistarme. No, no, aquí tú sabes que siempre, y tu abuelo lo sabe, y tu abuela también, aquí tienes tú la cámara, el micrófono, cuando quieras decir algo, en YouTube, en Facebook, en Periscope, en Instagram, donde sea, cuando tú quieras decir algo... ...tú se lo dices a tu abuela, a tu abuelo... ...oye, llama a Cecilio que quiero hablar... ...y tú hablas, ¿vale Jordi? Vale. Venga. Un abrazo. Para José. Sí, que yo quería decir que... ...hasta que no se cambie esta visión de la economía... Eh, ...de la ganancia, de los mercados... Eh, ...va a ser un desastre todo porque... Eh, ...la dignidad humana va a aplastarse cada vez más... ...con medidas eh, que no solamente ya son el hecho de de pasar más hambre más hambre sino el hecho de, de una convivencia eh, totalmente inhumana ya porque no no no puede ser que eh, los mercados estén por encima de las personas primero las personas y luego ya lo demás ¿no? exactamente muy bien José pues también luchando tú también por el soterramiento también en las pensiones ahí te vemos siempre ...soterramiento, mi hija vive en Santiago el Mayor... Y también te veo por ahí de vez en cuando... ...sí... ¿Eh? ...cuando puedes... ...cuando es que... puedo ir porque no vivo, en, no vivo allá... ...y a veces la salud me falla y, el, y... por razones de trabajo a veces no puedo ir tampoco... ...pero siempre que puedo voy... ...ahí está, muy bien María José... ...venga, oye, dos sigo? ...buena José, una de las luchadoras... ...que siempre están aquí... ...con la ...por las pensiones dignas... ...pero que también, cuando puede, saca fuerza... ...va a luchar para... ...que la, esta ciudad... ...no le pongan muros... ...y por cierto... ...ya lo sabes, ¿no?... ...vamos, venga... ...lo dice la policía... o okay. ...se avisa de que... ...van a abrir ya la calle... ...al tráfico rodado... ...y... Eh, ...decía... ...no puede ser de otra manera... ...es viernes, vamos de negro... ...viernes negro... ...en apoyo a... ...todas las personas... ...de Radio Televisión Española... ...porque Radio Televisión Española... ...somos... ...todas, todas las personas... ...somos Radio Televisión Española... ...todas las personas... ...ya trabajen allí... ...o ya seamos espectadores... ...todas las personas somos Radio Televisión Española... ...Radio Televisión Española es de todas las personas... ...así que... ...mi profunda admiración... ...ya no solamente por la inmensa labor que hace... ...sino que además... ...por cómo están luchando... ...desde dentro... ...cómo están luchando desde dentro... ...es el quinto... Viernes negro, el quinto viernes negro. Hoy hay un hashtag que es Me he visto de negro porque, en Twitter, pues me he visto de negro porque quiero una televisión libre, una televisión en la que no hayan redacciones informativas paralelas, en la que se informe de la realidad, de la realidad. Y por eso, ahora, vestido de negro, y luego, cuando nos vayamos para las veas, vestidos de negro. Viernes negro. Decía el ministro Montoro que si no nos gustaba televisión española que cambiáramos de canal. No voy a cambiar de canal. No voy a cambiar de canal. También te digo una cosa, últimamente veo más televisión española a la carta, porque con esto de estar todos los días en las vías, dime tú quién ve en portada, quién ve crónicas, quién ve documentos TV, eh, la noche temática, eh, bueno, el informativo de, de Mara Torres. ...que además es a, a diferentes horas cuando le, le da la gana lo pone... Eh, imprescindibles... ...bueno, muchísimos, muchísimos programas que hay... Y que, ...y que, por supuesto, pues... ...son impresionantes... ...hacen una labor impresionante... ...entonces... Mmm, ...no vamos a cambiar de canal ministro... ...no vamos a cambiar de canal... ...estaba diciendo Ignacio, que venimos de negro... ...en apoyo a, te, a Radio Televisión Española... Eh, los trabajadores que llevan quinto viernes negro... ...Ignacio... ...muy bien... Que... ...no Cecilio, era decirte que mañana... ...me imagino que lo sabrás... ...mañana en las vías... ...hay... ...un acto... ...en solidaridad con... con Palestina... ...que como sabe está... Eh, ...todos los territorios de... ...de Palestina... ...Israel... ...ha construido en Cisjordania... ...unos muros... ...en Gaza también... ...Gaza... Me dieron esto, y mira, se me olvidaba, pero como la gente somos los medios, Ignacio sabe que esta es su cámara, que este es su micrófono, y que yo me despisto mucho de mí, pues Ignacio viene a recordarlo. Sí, sí, mañana a las ocho y media, a las nueve, en las vías se hará un acto en solidaridad con Palestina, que la tienen los sionistas rodeada de muros. Gaza es la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, con dos millones de personas que viven en un espacio de... de... Eh, 40, 36 o 40 kilómetros cuadrados... Mm, ...e impidiendo el que muchísimas veces el que entren siquiera... ...medicinas y las mercancías que necesitan para, para sobrevivir... ...entonces pues bueno, aunque sea un grano de arena... ...pues se hará un acto de solidaridad con, con ese pueblo... ...que es el que mm, actualmente en el mundo más está sufriendo... Y eso, esa es la cuestión, que mañana, pues a ver si allí nos juntamos bastante gente y, y hacemos un acto que se entere el mundo, que en Murcia también apoyamos la causa palestina. Sí, porque no solamente hay que querer que las demás personas comprendan nuestras reivindicaciones, sino que nos tenemos, no, tenemos, que, tenemos, tenemos que, que empatizar y comprender a de las otras personas. Solidarizarnos con todos los movimientos eh, todos los pueblos oprimidos y Palestina actualmente es uno de los pueblos más oprimidos del mundo y de eso se trata poner nuestro grano de arena en defensa de los oprimidos del mundo Yo digo que ponerse del lado del fuerte demuestra ser el más cobarde y es muy fácil ponerse del lado del fuerte porque uno se puede sentir ganador pero a personas que están en situación de debilidad porque las han arrastrado a ello yo creo que tenemos que apoyarles efectivamente cecilio el que defiende a los fuertes normalmente es el fascismo y el ultraliberalismo es el que defiende el que está del lado de los del lado de los fuertes y los trabajadores los trabajadores conscientes por lo menos son los que siempre están en las luchas por en la defensa de las libertades de, eh, individuales y colectivas de los pueblos siempre ha sido así así es, ignacio mañana Sí, que hay una persona ahí que estaba en la, en la calzada, y e Ignacio está en todas partes. Bueno, Cecilio, eh, no, hay que estar en, en todas las luchas que podamos. Mañana a las ocho y media en las vías. En las vías, nos vemos por, en las vías. Para que no haya muros, por, ni en Murcia, ni en nos Gaza. Nos vemos en las vías, como todos los días, y además defendiendo la causa palestina. Muy bien, Ignacio. Pues, pues, pues así en será. Venga. Hasta luego, Ignacio. Bueno, pues, también se nos ha acercado Anastasio a saludarnos, Yayo Flauta, Viaquingo también, ahí en las vías. Y ha habido momentos en los que coches que estaban pasando, conductores apoyando esta lucha, porque, bueno, salir a la calle no es fácil, es interrumpir tu vida cotidiana. Eh, la inercia hace mucho, quien tiene la inercia de... ...bueno pues, de ir a su casa después de, de trabajar... ...pues cuesta decir, bueno pues, ¿dónde dejo el coche ahora? ¿Cómo me apunto a la manifestación? ¿no? Entonces no es tan fácil participar y movilizarse... ...menos aún todos los días... pero es cierto que al movilizarse todos los días... ...sí que se aprovecha esa inercia... ...de ir todos los días a las vías, ¿no? Que es como, vamos a ir ahora, a las vías todos los días... ...entonces esta manifestación... ...que se ha adelantado al día de mañana... ...mañana es 26 M Yo Voy... ...mañana se moviliza en, en muchas ciudades españolas... ...la coordinadora está por la, en defensa de las pensiones públicas... ...moviliza a muchísima gente... ...por las calles de diversas ciudades de España... ...la primera que se ha adelantado... ...no sé si hay alguna más... ...pero aquí en Murcia sí, esta tarde el día 25... ...nos vamos ya, nos vamos a ir enseguida... ...para las vías y comparte que Murcia, fíjate, Murcia se lucha... ...por pensiones, por sistema educativo... ...se lucha por, por la sanidad, por medio ambiente... ...y aún así da tiempo a luchar cada día... ...para que no nos parta la ciudad con un muro... ...pues nos vamos a, a despedir... ...¿Cortamos con la imagen de una camiseta de pensiones Sí, vamos a cortar con una imagen... Venga. ¿Tu nombre? Domingo La Rosa Marín. Pues, Domingo La Rosa Marín. Antes de cerrar, algo que tú quieras decirle a la gente que está viendo esto... ...y que y por lo que tú has venido a esta manifestación. Vamos a ver. Eh, yo os hablo en nombre de la plataforma contra el 025. Eh, llevamos en esta lucha... ...desde antes de primero de año... ...y yo llevo en esta lucha... ...desde que tenía 18... ...y tengo 73... ...no lucho por mí... ...lucho por mis hijos... ...y por mis nietos... ...porque... ...como no solucionemos el problema... ...y no lo quieren solucionar los políticos... ...de nuevo cuño... ...y algunos de viejo cuño... ...esto no lo soluciona... ...ni Cristo que bajara. Bueno, Domingo... ...pues contigo nos vamos a despedir... ...con esta imagen que tienes ahí en la camiseta... ...con esta frase para que quede bien claro... ...pensiones públicas dignas... ...gracias Domingo por, por estar aquí... ...pensiones públicas dignas... ...nos vemos en un rato en las vías... ...y comparte porque la gente en Murcia se mueve... ...Murcia no se parte... ...pero Murcia se mueve por unas pensiones... ...por un sistema educativo... ...se mueve por todo... En este caso, pensiones públicas dignas. Hasta luego. Fin Sara.